En el video anterior les hablé sobre un dúo de Canadá, The Tronable. El día de hoy les traigo otro dúo como recomendación. Se trata de The Garden, con White Charts en el bajo y Fletcher Charts en la batería. Y sí, son hermanos y sí, son gemelos. The Garden, El Espejo Podría Robar Tu Encanto. Es el título del disco del cual les voy a hablar hoy, oh, en inglés Mirror My Still Your Charm el cual salió en marzo del 2018 hace casi cuatro años ya este mes que viene va a cumplir y siempre dicen que cuando mueras conocerás a dios él te dará alas para volar es así como comienza stallion el primer track del disco muy ruidoso muy hardcore punk al estilo californiano de donde son los chicos The Garden, de Orange County, el video está dirigido por Taylor Bonin, un fotógrafo, filmmaker, cineasta, el cual ha trabajado con la banda en otros videos como Surprise, GIF y Enjoy, el proyecto en solitario de Whitecharts, el bajista. El disco finaliza con no, Dis no Destination, una balada llena de mucho sentimiento, un video hermoso donde la banda hace una actuación muy inesperada al final, que al verla te llena de ánimos para continuar con base a la letra de la canción. Es una canción muy, muy... está genial, tienen que escucharla. Otro track el cual analicé de sus líricas o letras eh, fueron Make A Wish, un rap rock muy garajero, sí, rap de Garden rapea pues recordemos que la banda es de California y pues ahí ellos se forjaron escuchando punk rock y hip hop ellos definen su género musical como bada bada más adelante les explicaré qué significa bada bada que tiene que ver con esto de mezclar un poco el punk rock el hip hop y varios géneros que ellos experimentan yo no pido deseos yo hago que las cosas sucedan como un mago borracho en mi oreja susurrando pide tu deseo hijo hazlo rápido, elige sabiamente tus palabras eso es una parte de lo que dice la canción Make a Wish la, ro la rola suena muy mágica, este track suena muy mágico ese sintetizador que emite sonidos mágicos como una lámpara de los deseos al estilo aladino <risa> tienes que escuchar la canción Make a Wish, es una canción de las cuales me, me gustó mucho, me llamó mucho la atención también el nombre eh, Shameless Shadow o Sombra vergüenza. Es difícil explicarte A qué suena esta canción O cómo a quién suena Tiene muchos cambios el track Es una pista divertida eh, Lo que más me llamó la atención de la canción Es el piano del final Se te queda grabado en la cabeza Parece canción de ofertas de supermercado De algún promo De ofertas Pero muy estilo Walmart, muy supermercado Muy weirdo, muy muy... Muy misterioso <risa> Y la letra de la canción dice esto Mi sombra tiene una vibra diferente a la que tiene mi nariz Y eso es un hecho Sirvo como ejemplo de algo que es casi correcto Reparable mezclado sentado a simple vista Obviamente en inglés es diferente Cómo lo cantan y cómo lo pronuncian Y también los sonidos que le meten a la canción Pero al final eso es lo que dice a nuestra habla hispana <risa> Esa canción, eso es lo que dice la letra el disco tiene tracks cambiantes, con inicios enérgicos, alegres, agresivos, misteriosos y otros sin sentido o sin contexto. Para inicios enérgicos la canción de Call The Dogs Out, muy divertida la canción, eh, muy recomendable para ir en el bus, camino a tu trabajo, <ríe> la letra es interesante y el video también es un video que no se rompieron la cabeza para hacerlo. La canción dice, "Si tienes mucho que decir pero no usas tu boca. You have got a lot to say but you don't use your mouth." Ellos usan el "your" como your mouth", no lo sé, tal vez es su, sus slangs que usan ellos. Sus videos son muy caseros. No se rompen la cabeza por una gran producción. Siempre te cuentan historias realistas o surrealistas, muy sencillas, cómicas o muy lúgubres O hasta muy artísticas Como en el caso de la canción The Egg, el huevo, así se llama, donde salen con sus tapabocas Predijeron creo que la pandemia <ríe> Caltis Number Now, eh, otra canción de sus discos anteriores En donde ellos salen con sus trajes coloridos y con su maquillaje de arlequines, de bufones, o de jesters, y según ellos dan cursos. Está increíble también ese video, también la canción se te queda, el coro, muy, muy pegado en la cabeza. Y otro video muy raro, eh, sería hall que dura como un minuto, donde están los gemelos Fletcher y White, Jugando PlayStation con un monitor de PC, es como que algo, y a su puerta toca un hombre verde como un goblin, como un duende, demasiado, demasiado raro y muy crudo de digerir. <ríe> y otro video sería California Here We Go, donde vuelven a usar el maquillaje como jesters, como arlequines, y forman un equipo de béisbol y vuelve a salir un señor que sale en Caltis Number Now Desconozco quién sea ese señor, pero se me hace que es un colega de ellos. Y otro video que no se rompieron la cabeza, pero está muy, muy enérgico y muy a la y voice. <ríe> Clay. También ese sonido de Clay se te queda grabado en la cabeza. Es lo que tienen ellos, que usan sonidos muy raros, muy, muy enérgicos y muy fáciles de que se te queden en el oído. Ok, hablemos de sus presentaciones en vivo. Eh, de hecho, ellos tienen un release party en el canal de YouTube de nombre Arte Concert el cual están tocando el disco del que hoy te estoy haciendo la reseña y esa presentación es en el Cirque Franconi de Francia o el Circo Franconi y sí, es un circo de verdad, entré a la página del circo y lo rentan para evento, pero sí es un tanto misterioso pero muy artístico, en ese escenario logran escenificar un performance muy lúgubre e interactivo con el público de acuerdo a la descripción del video y sí, también yo lo digo sí es muy lúgubre y muy divertido para mí, el venue es un circo como lo volví a repetir y ellos están maquillados de nuevo como jesters, arlequines, bufones es su estilo su out outfit que vienen manejando en videos y fotos con anterioridad En el release party lo presentan con mucho glamour, misterio y energía Algo que da misterio y un toque muy artístico de esa presentación son los skits o pausas Donde el host da un pequeño discurso en su lengua natal en francés Digamos, tocan tres canciones y de repente un tipo empieza a hablar en francés y yo no entiendo lo que diga, desconozco lo que diga, ni tiene subtítulos, pero es asombrosa esa presentación, eh, es súper recomendable ver esa presentación, de hecho en la descripción logré notear que lo van a borrar el primero de enero del 2023, o sea que si puedes ir a verlo, ve a verlo antes de que lo borren, pero sí, hay una parte donde el house quema un pasaporte y... No sé lo que diga, pero es algo muy interesante. Ok, hablemos del último track eh, que agregaré. Banana Peel, Cáscara de Banana, un track que empieza con un saxofón desafinado, ruidoso y seguido de una base de Drone and Bass, muy rápida. Y los vocales vuelven a ser rap con líricas muy metafóricas, llenas de mucho slang. Es difícil entender qué digan las canciones, hasta que alguien te las traduzca muy bien. ¿Qué significa Bada, Bada? Ok, eh, Badabada es un término que representa la total libertad de expresión sin límites ni pausas de ningún tipo. De acuerdo con Fletcher, eh, es una expresión creativa sin límites. El estado mental no se encajona, no se limita a una fórmula específica. Creo que escuchando los discos de The Garden, mmm, te das cuenta que ellos manejan muchos géneros. Como el rap, el trap, eh, incluso hasta el vaporwave, si sí suenan muy vaporwave, muy rebajado y hasta muy sad, un poco de punk, de hardcore, de garage, y es una mezcla de varios géneros. Yo creo que por eso le pusieron Bada, Bada, y eso es todo lo que tengo que decir, porque necesitas escucharlos para tú dar tu criterio y decir, ah, eso suena a Bada, Bada es muy fácil de explicar cuando ya escuchas muchas canciones de The Garden la conclusión en mi experiencia escuchando este disco, lo disfruté mucho y lo sigo disfrutando mucho cuando lo escucho, es como escuchar al Tdh, altas y bajas emociones, muy tristes, muy alegres, muy neutras, eh, agresivas pacíficas, creo que es parte del estilo Bada Bada, me gustó mucho este disco, algunos tracks no se me quedaron tan grabados como Banana Peel o de Dogs Out, o incluso otros tracks de otros discos de ellos, pero solo te mostré los que marcaron o no se despegaron de mi mente al escucharlo. Ok, eh, de la portada solo diré que es fantástica, al ver al jester, al bufón, en el espejo intentando no perder su encanto, aunque yo creo que se debería llamar la portada Poder Robarte el Encanto. Es la imagen que define a The Garden. Para mí es la imagen que define mucho a The Garden. Ese logo del bufón, del jester. Del y solamente diré eso en mi conclusión. Es como el TDAH. O sea, sube, baja, tiene altas y bajas. Es mi opinión. Ok, datos sobre la banda. Mm, la estética de los gemelos Fletcher eh, llamó la atención del exdirector creativo de Saint, Saint laurent Heidi Sliman lo que los llevó a desfile de moda masculina del Fashion Week 2013 de La Marca. Otro dato es que ellos tienen sus proyectos que son Puzzle y Enjoy y esos fueron antes de que existiera The Garden Y son los proyectos en solitario de cada uno de los hermanos. Y yo en lo personal creo que cada proyecto merece un video aparte, por eso no hable mucho de los proyectos. En lo personal a mí me gusta más Enjoy que Puzzle. En lo personal White Comenta Lo siguiente Cuando creó Enjoy Que era solamente para ver si le gustaba su voz en la grabación Y se convirtió en un pasatiempo Y de ahí crearon The Garden Fue digamos que un... Un piloto tal vez Hasta el momento es lo que tengo que decir de este disco Terminamos con los datos curiosos Ya di mi conclusión Y... No hay nada que decir más de la banda si sí hay mucho que decir, tienen muchos discos, tanto en Enjoy, Puzzle y The Garden, es una banda que yo recomiendo en la actualidad y pues no estaría mal verlos en vivo, pero ahorita lo que único que podemos hacer es ver las presentaciones en vivo que tienen en YouTube. Y yo soy Antonio y espero te haya gustado esta mini reseña o esta reseña, un poco de análisis. Eh, ya sabes, dale like y pues, comenta si conocías a The Garden. Tiene una canción con Mac de Marco. Yo creo que sí los conoces. Time Mission. <ríe> y pues nada, espero que te haya gustado y nos vemos pronto, ¿va? Hasta luego.